Interesante iniciativa de Ganaderos y Solidarios, una plataforma a nivel nacional que aquí en la comarca de Molina de Aragón nos va a explicar su coordinador. Cabe recordar que el sector ganadero estaba muy castigado por la crisis últimamente, pero ellos nos demuestran que son solidarios y van a ayudar a los sectores más afectados por esta crisis. Me llamo Jesús Ángel Sola Perdidero, soy el coordinador de Guadalajara del proyecto ganaderos y solidarios y lo primero querría de parte de todos los ganaderos acompañar en el sentimiento a las familias que en estos momentos han perdido algún familiar o están sometidos a problemas serios la idea surgió en un grupo de ganaderos que se llama Unjasana el día 26 de marzo entre varios ganaderos que estábamos es un grupo de WhatsApp y estamos varios ganaderos hablando. Surgió la idea y, y, y en poco tiempo se apuntó mucha gente. Esto demuestra que los ganaderos somos solidarios. El sector se encuentra inmerso en una crisis desde hace tiempo, porque el consumo de, de este producto, pese a su calidad y a sus propiedades, se ha dejado de consumir pero no por eso la gente del campo deja de ser solidaria y la verdad que, que yo me ha sorprendido gratamente creo que esta idea aparte de bonita es necesaria en estos tiempos en los que nos encontramos sí. la idea del proyecto surgió como he dicho en el, en, el, en, el, en un grupo de WhatsApp de ganaderos y empezamos a organizarlo eh, se pidió voluntarios para coordinar el tema y la verdad que o sea, ahí aparecieron pues gente que de manera anónima querían participar. Hay veterinarios, chicas que están terminando la carrera de veterinaria y gente anónima con muy buena voluntad. Entonces lo hemos dividido por provincias, cada provincia tiene un coordinador. ...y los ganaderos donan sus corderos... ...luego también se han implicado... ...que también tenemos que darles las gracias... ...otras empresas que nos facilitan... ...como mataderos... Eh, ...empresas de distribución... ...que nos facilitan la distribución de estos animales... ...por las zonas... ...más vulnerables... Eh, ...queremos llegar... ...a todos los sitios que podamos... Eh, hospitales, residencias, Caritas y sitios que en estos momentos están pasando penurias y hay llegar a la gente más necesitada. En Guadalajara estamos en contacto con Caritas, estamos en contacto con la UBI móvil de Molina Dragón, estamos en contacto con. La UME con el hospital de Guadalajara. Estamos en contacto también con, con una residencia de Madrid de niños deficientes. E intentaremos llegar a todos los sitios que podamos. Y los ganaderos están donando como están donando. Y les quiero agradecer desde aquí su colaboración. Los ganaderos se merecen un 10. Las donaciones son voluntarias. Cada uno duena lo que puede, lo que quiere y a poder ser donde quiera. A veces no, no podrá ser, pero vamos a intentarlo. O sea, eh, cada uno puede proponer dónde quiere llevar su producto e intentaremos llegar a todos los sitios que se nos propongan. En la zona de Molina de Aragón, por ejemplo, tenemos un veterinario, o sea, un matadero voluntario. Eh, los corderos se llevarán hasta el matadero. Allí el veterinario, por supuesto, cumpliendo todos los requisitos sanitarios, eh, pondrá su sello y el mismo matadero se ha ofrecido a llevarlos hasta Guadalajara, incluso a Madrid. Entonces, allí eh, se hará el reparto y llegará a los sitios donde la gente quiera donarlos. Tenemos una lista de los coordinadores. ...de todas las provincias, que está colgada por varios grupos en Facebook y en varios sitios... Y, ...y llamando a estos coordinadores, se puede hacer una solicitud. Y dicha solicitud se estudiará si puede ser viable. Me gusta esta pregunta porque eh, la intención o la idea primera fue intentar alargar esto en el tiempo... Entonces, la donación total es difícil de calcular. Porque en mi caso y en el caso de muchos, pues ahora hemos donado un, unos pocos corderos, luego más adelante vamos a seguir donando. Entonces, eh, ahora de momento tenemos bastantes corderos ya donados, pero esto se va a ir aumentando día a día. Y por último, quiero agradecer de nuevo a todos los ganaderos que donan sus productos y animar a otros ganaderos que sean solidarios a que se apunten a esta iniciativa.